Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy quería traerles un video en el que les quiero contar mi experiencia para venir acá a Bogotá. Yo estaba Venezuela viendo cómo hacía para venir para Bogotá, si me venía en avión o me venía en por tierra. Pues por tierra es la opción más barata que hay. Pero para ese momento llegó una nueva, aerolí aerolínea, aerolínea, aerolínea, aerolínea, una nueva aerolínea que se llama Wingo, que es como una unión de copa, es como creada por copa, algo así. Y pues esta aerolínea no es muy famosa, no es muy conocida, se encuentra solo en una agencia. En, en Caracas, y el vuelo sale de Caracas, Bogotá, salen algunos días específicos, pues habían diferentes precios de aerolínea desde salida de, desde Valencia, que era donde yo vivía, salida desde Caracas, desde de Valencia salía por avión como en millón de bolívares, Caracas había en otros en 700, pero esta aerolínea me salió, salían 260 mil bolívares, el pasaje de ida y venida, con una sola maleta de 24 kilos o 23 kilos, no me acuerdo muy bien, y de una maleta de 8 kilos o 7 kilos, aparte pagué dos maletas extras de 20 kilos cada uno para poder traer mi ropa, porque ya me iba a venir y... Prefiero pagar un poco más que gastar aquí mucha más plata de la que no, no voy a poder, este, para poder comprar ropa Porque cuando, obviamente cuando uno llega a otro lugar lo que necesita es ahorrar Entonces, pues me costaba cada maleta como en 60 mil bolívares Sí, pedí dos maletas, total salieron como en tres, con, con un ahorro en 360 algo así Llegué aquí como el 29 de abril El 2 de mayo fue que comencé a trabajar ¿Cómo? ¿Rápido? Sí, fue muy rápido eh, Yo llegué a la casa, mi tío me dijo, mire mijo, usted es que está buscando trabajo aquí, me no por internet yo bueno, en un call center algo para una persona como usted que sabe idiomas que sabe inglés, este, te metas en el call center, eh, en el call center, llame a ver, entonces no había que llamar, sino que voy a meter, registrar los datos por internet, registre mis datos, eso fue el jueves, un día después de yo llegar, el viernes me estaban llamando, el sábado me estaban contratando, el lunes era feriado, entonces comencé a trabajar el martes, pues es un muy, muy buen trabajo porque paga muy bien, paga mucho más del sueldo mínimo, eh, sueldo, el salario mínimo aquí. Ay, salario salario sueldo. El pago mensual completo es de 700 mil pesos, y a decir bolívares. Etc. Aparte, te dan seguro, pues todos los trabajos se tienen que asegurar, te tienen que dar todas las prestaciones y todos los servicios que necesitan. El día de hoy no solamente voy a hablar de esta experiencia, sino también voy a hablar de eh, lo, que, o sea, lo que se necesita para vivir acá. Entre ellos, eh, los servicios, arriendo, todo esto. Colombia suele ser una de las ciudades más caras de Bogotá, de. Ya me entiendo. Bogotá suele ser una de las ciudades más caras de Colombia. Eh, de igual forma se puede vivir. Para mí es una ciudad súper segura, dependiendo de la zona en la que estén, obviamente. Primero que quiero hablarles el día de hoy es eh, respecto al rienda, Entonces vean esto. Esta es una página que se llama Bogotá Shore Rentals, en donde pueden encontrar los diferentes precios de los apartamentos. Hay alquileres de apartamentos que oscilan desde 400 a millones y pico, 2 millones, 3 millones, dependiendo del de lugar. Y pues... El nivel económico ahora quiero hablarles acerca de cuánto se pagan por los servicios por ejemplo de luz ustedes podrían llegar a estar pagando alrededor de 57 mil pesos mensuales el agua pueden estar pagando 53 mil pesos más o menos el teléfono celular el tener una, un servicio en la línea telefónica está alrededor de 60 70 mil pesos dependiendo, dependiendo del plan que usted quiera también tenemos lo que es el internet para la casa que el servicio de internet el más barato que vi Salía en 76 mil pesos. Y bueno, hablando de lo que es el cable de televisor, eso puede hacer con 66 mil pesos y tiene 98 canales más o menos y 42 canales en HD. Y es muy bueno, sirve con, sirve, tiene para dos um, decodificadores. Además que también todo esto va a depender del uso. obviamente obviamente lo del televisor, pero si sí lo que es el gas con todo esto va a depender del de, de uso. El gas se paga alrededor de 15 mil pesos mensuales, pero eso sí, lo usa mucho. Eso es lo que tengo entendido. Si hay algún que estoy equivocado, por favor, pues llámame y en el próximo video lo va a traer lo que yo tengo entendido hasta hoy y todo esto pues va a variar obviamente si tú duras una hora en el baño echándote agua en el baño y dejando que el agua caiga como si nada pues, obviamente va a llegar mucho más caro va a depender de ti ahora lo que yo quiero hablar también es el transporte aquí en bogotá hay diferentes tipos de transporte está el transporte normal el bus está el SITP servicio interno de transporte popular creo que se llama no tengo idea acerca de eso yo sé que se me monto en el ya. y lo que es el Transmilenio aparte de obviamente bicicleta y taxi que pues es muy normal la parte de que si tú tienes tu carro y llegas puedes comprar tu carro bien por ti pero no te lo recomiendo por ejemplo en Bogotá no te lo recomiendo porque es así de carros o sea las colas son importantes el SITP o, o el transmilenio el pago del transmilenio cuesta 2.300 pesos un solo viaje eso quiere decir que dos, dos viajes por día en 31 días termina siendo 142.600 pesos es lo que más o menos saqué la cuenta aquí lo tengo y si ven abajo, estoy viendo la no me importa aparte el, el servicio pues va, va a depender muchas veces si tú no te demoras más de una hora no te cobran los 2200 sino que solo te cobran 300 o si vas a hacer un transbordo tú al principio pagas los 2200 pero el siguiente no vas a pagar 2200 sino pagas solo 300 mil pesos tres, solo, perdón, solo 300 pesos la idea es tratar de vivir en un lugar cerca del área de en donde trabajas para no tener que Primero es durar mucho tiempo en pasos de un lado a otro, en lugar de tu casa, en lugar de trabajo. Y a la misma vez para ahorrar también en lo que es en transporte de las salidas, va a depender si ustedes quieren ir a tomarse un café quieren ir a tomarse algo. Pues, siempre es relativamente barato, un café te puede salir de, de 3 mil pesos a 5 mil pesos. Una salida a, a tomar algo, pues yo no tomo, yo no, no me gusta el alcohol, pero pues tomé un roncito y costó un caro, pero fueron 20 mil pesos por un vasito así de ronco, un vasito así refresco, no se le dice refresco, se le dice gaseosa. No digan refresco si quieren pasar como colombianos, usted diga, oiga disculpe si usted me hace el favor y me da una gaseosa, usted pues puede pedir una gaseosa y pues te sale 2.300 pesos. ¿no? Aquí la comida es literalmente barata a comparación de lo que yo vengo experimentando en mi país, si es accesible, pero pues ya respecto a la comida en mercado ya es un video que voy a mostrar, después va a ser el siguiente video literalmente que va a ser un mercado, cómo hacer un mercado en Colombia y cuánto más o menos es el valor del mercado para una sola persona. Todo esto lo estoy hablando para una sola persona. Entonces, a diferencia de las habitaciones, que eso sí, pues varía. También les recomiendo muchas páginas que les van a ayudar a... Como encontrar cosas más fáciles, se las voy a dejar abajo en la descripción Que es una página de acá de Bogotá, por ejemplo para los que vienen para Bogotá Es una página en la que pueden comprar cosas usadas, bien sea que si mesas y cosas así Y en muy buen precio y muy buenas Entonces pues se los recomiendo porque también no necesariamente hay que comprar todo nuevo Al menos que tengas dinero y quieras comprar todo nuevo eh, Pues yo no tuve que gastar mucho llegar porque yo ya llegué a casa de tíos, llegué a casa de familia Entonces pues ya todo esto estaba aquí, de por si sí nos mudamos hace poco y fue el traje colombia entera, se divide en la zona por estratos, estrato 1, estrato 2, estrato 3, estrato 4, estrato 5 y 6, si no me equivoco es el máximo que hay, o 7, 5, 6 y 7 son millonarios, 3 y 2 son estrato el no millonarios, pero no está malo y tampoco es que sea el mejor, pero considero que es para mí, yo considero que es el mejor, son los mejores estratos, el 3 y el 4, y estrato 1 y 2 que son las personas ya de bajos recursos, aquí se divide mucho el, el los pagos respecto a, al, al tipo de estrato por ejemplo para las personas que estudian en una universidad pública el estrato 1 2 y 3 les cobra mucho más baratos que los que les cobran en 4 5 y 6 o sea cobran según los estratos y eso es muy bueno de verdad que eso, eso es bueno para las personas que necesiten entrar en una universidad y no puedan pagarlo según lo que paga una persona de estrato 4 es, es accesible para las personas de estrato 1 2 y 3 y les ponen los precios según su estrato según su ganancia mensual si tienen alguna pregunta si tienen algo que acotar pues simplemente escribanos en los comentarios. Agradezco mucho que ustedes puedan ayudarme a compartir este canal. Porque hay muchas personas que quieren esta información para poder ir de un lado para otro o venir para Colombia a vivir, bien sea de Venezuela, Perú, Chile, donde quiera que sea. Entonces, pues les aconsejo que puedan, ¿saben?, Como compartirlo y también ayudarme a que esto crezca, esta comunidad crezca. Van a seguir viendo videos en los que no solamente les voy a hablar sobre cómo es, Bogotá, eh, cómo es vivir en Bogotá, sino también les voy a hablar en cientos... Uh, no. También les voy a hablar de sitios turísticos de Bogotá y todo el cuento. Va a estar bien, bien chévere. Va a estar genial. Entonces, pues, sigan conectados. Bye, bye.